Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Spider-Man No Way Home Spider-Man sin camino a casa, llegó finalmente una de las películas más esperadas del año una de las películas más esperadas del MCU, claramente, desde Endgame que no se vive algo similar a lo que pasó con esta película, porque la verdad que en cuanto a rumores, en cuanto a manija, ansiedad, ganas de que llegue el día del estreno, locura por las entradas para conseguir un lugarcito en alguna de las funciones. La verdad que desde Endgame no se vivía algo similar. Fue como una gran película evento, claramente, y fue una gran película. Eso por suerte yo tenía miedo de que esta película salga mal, porque realmente las películas de Spider-Man dentro del MCU no me habían convencido del todo, no son malas películas realmente, pero no me habían convencido realmente. La segunda, bastante menos que la primera, y bueno, tenía miedo realmente porque no sabía lo que iban a hacer, más o menos tenía una idea de lo que podía llegar a pasar, y no sabía con lo que iban a encontrar. Y por suerte... Salió bastante bien. creo que no, no me voy a subir al carro de la mejor película del MCU, la mejor película de Spider-Man, no, porque tampoco lo pienso así, si lo pensara no tengo ningún problema, pero es una muy buena película, eso seguro. Y lo mencioné en mi reseña cuando la vi por primera vez, creo que lo volví a mencionar en mis reseñas de Instagram, porque hice una sin spoilers, ayer hice una con spoilers. Y creo que lo mencioné también, no recuerdo, pero seguro en la primera reseña, seguro en la primera reseña lo mencioné, que fue esto de, por fin, el Tom Holland, el Peter Parker de Tom Holland, tiene la película de Spider-Man que se merecía. La película de Spider-Man que se merecía este personaje en el MCU, porque justamente lo que les mencionaba de que las primeras películas no me habían gustado tanto, y de que no me terminaba de convencer mucho. Spider-Man dentro del MCU. Y creo que con esta película definitivamente. Eh, quedó bien parado. En este universo. Y hay que ver lo que pasa a futuro. Porque claramente esto va a seguir. Obviamente pensar ya en la cuarta película de Spider-Man dentro del MCU. Es demasiado manija. Y apresurarse mucho. Pero bueno es algo que. En algunos años va a pasar, así que habrá que ver lo que hacen Por lo pronto ha quedado bien parado Tom Holland dentro del MCU Que era algo que me temía que no pasara Por suerte pasó, eh, digamos que fue un buen cierre de trilogía Porque más allá de que después se siga con una cuarta, quinta, sexta No sé cuántas van a ser de Spider-Man dentro de, del universo de Marvel Claramente esta tercera película es un cierre dentro de esta trilogía esta trilogía Home, si se quiere Homecoming, Far From Home Y No Way Home, se nota Pero bueno, la verdad que me gustó mucho Hablando sin spoilers eh, Va a ser difícil, pero Realmente la, la disfruté Creo que no tengo otra cosa para mencionar Que no sea que la disfruté Porque realmente Fui tres veces a verla Al momento de estar grabando esto Que encima O sea, la primera vez fue la del Miércoles en el preestreno y no tenía pensado ir de nuevo, realmente, pero por distintos eventos eh, no desafortunados, bastante afortunados. terminé yendo un par de veces más y la disfruté igual las siguientes dos veces después de, de la primera, el día del, del preestreno esa, esa noche del miércoles. Y eso, eso es algo... Para destacar porque a veces cuando vemos una película que nos gustó mucho la primera vez La segunda nos puede gustar lo mismo o nos puede gustar un poquito menos Generalmente no pasa que nos guste más que la primera vez Y en este caso estuvo ahí a la par eh, con, con la experiencia de la primera vez Lo que fue la experiencia de, del estreno creo que... O sea, ya sabía que no se iba a repetir. De hecho, las otras veces que fui a verla, me quedé con el gustito amargo de oh, no aplaudieron tanto, no, no se pusieron a gritar como locos acá en la sala. Y me quedé con las ganas de volver a vivir eso, pero lo que se vivió en, en esa noche del miércoles fue... fue algo fantástico. Realmente, también lo, lo dije en, en mi reseña, Creo que no viví algo así en una sala de cine nunca, ni siquiera con Infinity War o con Endgame en donde también pasaron cosas similares, pero acá fue como... O sea, toda la película fue fue un evento, realmente fue un evento y la gente lo vivió como tal. O sea, esa, esa función de preestreno fue como... no sé, no, no las conté, pero creo que la gente aplaudió 20 veces. Realmente, no, no les miento, cada vez que aparecía un personaje o cada vez que pasaba algo eran aplausos Pero aplausos con ovación, con gritos, o sea, realmente se vivió algo, algo hermoso Y también hay que destacar, o al menos yo lo quiero destacar, no lo puse como algo positivo dentro de la película Pero es algo para destacar esto de que uno pensaría, bueno... Son fanáticas y fanáticos completamente locos desenfrenados por una película de Spider-Man No se van a callar en toda la película, van a estar haciendo bardo durante toda la función Y va a ser un desastre, no O sea, sí, aplaudieron todos, yo también, obvio, no les voy a mentir ¿Para qué decirles que no? O sea, sí, me volví como loco también Ayuda también que toda la gente a tu alrededor esté como loca, obviamente La sala era un silencio total ...a lo largo de la película y tenía esos momentos de locura cuando la película tenía esos momentos en los que la gente claramente se iba a poner como loca. Pero después, o sea, un, un respeto, porque me pasa mucho, yo disfruto mucho de ir al cine, muchísimo. La verdad que fuera de joda, eh, ir al cine es una de las cosas que más me gusta, es una de las cosas más lindas que hay... Y me pasa, lamentablemente, en, en muchas funciones, que la gente hace mucho ruido. No, no me voy a explayar en, en eso porque podría estar hablando media hora de, de, de esto. Podría ser un episodio dedicado solamente a la gente que no sabe disfrutar de una película en el cine, lamentablemente. Pero bueno, pasa, y lamentablemente pasa. Y, y acá no pasó O sea, uno podría pensar, bueno, estos fanáticos desenfrenados Van a estar todo el tiempo hablando No, o sea, un respeto Y cuando la sala se caía abajo De gritos y de aplausos Era porque la película Claramente daba el pie Para que pase eso Y era respeto, de hecho, se aplaudía Se gritaba como No, mira quién está Y toda la gente, era, ah, vamos Y al toque cuando se ponían a hablar en la película era como y se callaban todos o sea algo maravilloso y la película es genial realmente tiene momentos épicos porque podría decir que son muy buenos momentos pero creo que decir que son momentos épicos es claramente lo que son porque son momentos sencillos eh, nada complicados pero por ahí es un frame, un segundo, que lo estás viendo ahí y, y realmente, nada, es increíble. Se mandaron un pedazo de película muy buena y repito, la película que merecía este Spider-Man en el MCU. Ya voy a entrar en detalles ahora mismo porque hay cositas que no me gustaron tanto, obviamente. No, no es una obra maestra y no es una película perfecta, y voy a entrar en esos detalles, en esas cositas negativas, hubo también cosas positivas, obviamente, pero bueno, eh, disfruté mucho de, de, de esta película, fue una experiencia hermosa, verla de nuevo por suerte confirmó que fue una muy buena película, y la verdad que, que estoy feliz por lo que hicieron con, con este personaje porque se lo merecía, realmente se lo merecía dentro de, del MCU. Lograron dejar bien parado a Tom Holland con el traje de Spider-Man y la verdad que me alegro de eso, muchísimo. Antes de empezar a hablar con spoilers, porque más que decir que disfruté de la película y que me pareció una muy buena película, no, no voy a mencionar sin spoilers porque... Podría detenerme en las escenas de acción que son muy buenas. Hay momentos, ya los voy a mencionar con detalles, pero son geniales, geniales. Y momentos emotivos pff, a montones. Si ya vieron la película, seguramente lloraron. Seguramente, de hecho, hablando con personas que, que ya vieron la película, me comentaron, no sabes cómo lloré. Y sí, sí, sí. Yo no lloré porque me cuesta llorar, lamentablemente. Me encantaría ser un mar de lágrimas en ese momento, pero bueno por suerte o por desgracia, no lloro pero si pudiera, créanme que estaba destrozado. O sea, hay momentos en esta película que son... que claramente marcan el final de una trilogía. Se sintió así y, y claramente lo es, es el final de una trilogía, de una historia, del arco argumental de un personaje, claramente, y, y, y fue así. Una muy buena película. Ya si tengo que seguir hablando voy a tener que entrar en spoilers, así que bueno. Antes de eso, justamente hablando de spoilers quiero hacer una pequeña reflexión porque me ha pasado de ver gente en instagram específicamente porque básicamente es la única red social que tengo que se puso a spoilear sin avisos incluso o sea en stories subir cosas de la película muy específicas y ni siquiera avisar miren que en la próxima story hay un spoiler de spider man no way home tengan cuidado no directamente estás tranquilo ahí pasando las stories y Chau, ahí tenés el spoiler, jodete. Incluso a mí me han spoileado por privado la película. Ya la segunda vez que la vi, me mandaron un mensaje como ¡Hola! Aparece tal y tal personaje. Y yo estaba como riéndome, porque era un bot, claramente era una cuenta rara que mandaba esos mensajes. Eh, me dio mucha risa, pero lamentablemente debe haber más de esos bots... ...por todos lados y, y lamentablemente le deben hacer comer spoilers a personas que no vieron la película todavía. Pero realmente, sin caer en el odio ni nada de eso, no es necesario spoilear la película. Me ha pasado de ver gente que incluso se quejaba o se molestaba por los spoilers... ...y mencionaba días antes del preestreno o incluso del jueves del día de estreno acá en Argentina que se iba de las redes para no comerse ningún spoiler, lo que me parece perfecto, cada uno hace lo que quiere. Pero después esa misma gente que se iba, ni bien terminaba de ver la película, o al otro día, más o menos, ya subía un spoiler. Entonces es como, o sea, estuviste hace dos días en ese lugar de no querer comerte ningún spoiler y terminás de ver la película y lo que haces es... Subir una captura de un momento bastante importante de la película y con spoilers, claramente. Entonces, no entiendo. Realmente no entiendo. Y la excusa por ahí es... Ah, bueno, pero váyanse las redes. ¿Para qué se quejan? O sea, si entras a Instagram, si entras a Twitter, si entras a YouTube, tenés spoilers. Entonces no entres. Y no me parece. O sea, hablo desde mi persona. Yo uso Instagram en la cuenta de, del podcast, después de otra función, la gente que me sigue lo sabe, para subir información de películas, de series, pósters trailers, avances, spots televisivos, imágenes de revistas, lo que sea, o sea, lo subo en las stories, entonces tengo que estar en Instagram, además por el propio podcast para subir los episodios y toda la parte de, de las carátulas y todo eso, tengo que estar, o sea, no puedo ausentarme una semana porque hay gente que tiene ganas de spoilear una película. Y ahí es donde me puse a pensar, ¿por qué yo me tengo que ir de una red social en la que tengo que estar? O si no tengo la obligación de estar, yo quiero estar. Porque me gusta ver reels de gatitos. No puedo. O sea, porque hay gente a la que le gusta spoilear yo no puedo ver reels de gatitos en Instagram? Entonces, yo creo que es importante esto. Tomar un poco de, de conciencia parece que lo estoy elevando a un nivel súper dramático. Pero es así, o sea, no sean estúpidas, no sean estúpidos. No spoileen una película que mucha gente espera. Porque de última si es Clifford, bueno, todo bien con Clifford. De hecho la vi y me gustó, no estoy jodiendo. Eh, está bastante entretenida. Pero esta era una película que esperaba mucha gente, ¿no Clifford? Spider-Man No Way Home. Y claramente lo hacen con ganas de hacer enfurecer a la gente que es, de hacer enojar a la gente que espera esta película. No es necesario, por favor, no es necesario y me duele más de la gente que es fanática de Marvel, porque de hecho el otro día me reía de una cuenta que sube cosas fuera de contexto de Letterbox y subía la captura de una persona que le puso media estrella a Spider-Man No Way Home y en su reseña decía no vi la película, pero me gusta ver enojada a la gente de Marvel. Claramente lo hizo con esa intención, pero me dio mucha risa. Pero hay gente que realmente lo hace para hacer enojar a los fanáticos, no solamente de Marvel. Si sale una película de, no sé, Star Wars, lo hace con Star Wars. Cuando fue Game of Thrones también pasaba. Entonces, traten de no hacerlo y me duele de la gente que es fanática de Marvel. Y a esta altura, la gran mayoría de las personas ya vieron la película. Así que medio que bueno, si pasó una semana, ya no te puedo defender mucho. O sea, si te gusta esto, tendrías que haber visto la película. Pero el primer fin de semana, el primer día, tengan un poco de compasión nada más. Ojalá que para, no sé, las próximas películas de Marvel. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love a Thunder, no sé qué más sigue. Ya estoy perdido. No, no pase. Pero bueno, con esta película... Había demasiada expectativa y como pasó con Endgame, con Infinity War, lamentablemente esta gente de mierda existe, así que nada más. Ahora sí, si no vieron la película, póngale pausa a este episodio, después vuelven. Si la vieron se pueden quedar y si no les importan los spoilers, porque hay gente a la que no le importan los spoilers, se pueden quedar a escuchar esta parte del episodio de mi reseña con spoilers de Spider-Man No Way Home, así que siguen a partir de ese punto bajo su propia decisión. Yendo un poco a la historia, más o menos todos están en tema. Misterio reveló la identidad de Spider-Man, reveló que Spidey era Peter Parker. Así terminó la anterior película de Spider-Man, Spider-Man Far From Home. Peter empieza con un bardo bastante importante porque se reveló su identidad. Justo estaba con MJ y escapan de ese lugar en donde la gente los empieza a acosar, preguntándole cosas e intentando detenerlos. De hecho, me dio mucha risa en ese momento que Peter baja para llevarse a MJ y una chica se acerca para preguntarle algo y, y Peter como que... La corre un poquito para que no lo molesten. Y enseguida la chica se pone a gritar. Perma me pegó, ustedes lo vieron. Es una película pero claramente estas cosas pasan. Me gustó mucho que se muestre esa exageración. De intentar dejar mal a alguien. Simplemente por lo que dice un medio. Que esto a ver se ve desde la trilogía de Sam Raimi. Con JJ Jameson. Como acá también pasa. Con El Clarín. O sea, el control de los medios sobre la opinión de la gente. Es algo que no es nuevo, pero también se ejemplifica muy bien acá con la propia gente, que sigue a un medio sin siquiera tener pruebas de lo que hizo Spider-Man. Peter junto a MJ se van del lugar a buscar un refugio, se van hasta su departamento, hasta el departamento de Peter y de la tía May. Y bueno, los siguen los helicópteros de las noticias, porque ya saben dónde vive, entonces empieza toda esta locura de... Estar atrás de Peter Parker en el colegio, la escuela preparatoria, ya no sé cómo se le dice a eso en Estados Unidos, pero bueno. Ahí, en la calle, en todos lados, problemas legales por ahí. Aparece un tal Mad Murdock, que fue uno de los primeros momentos de ovación en el cine. El problema legal queda como... Medio resuelto, como que no se exploró demasiado porque después pasaron directamente a la parte más importante de la película que empieza con la idea de Peter de hablar con Stephen Strange para que con un hechizo puedan ayudarlo a él. Lo que nos había mostrado en los avances, siempre engañándonos con los trailers, siempre, era que Peter iba a pedir directamente que se olviden de que él era Spider-Man. Y en realidad no, él fue a pedir que Strange vuelva el tiempo atrás para que lo que pasó con misterio nunca pase. Pero Strange le dice, no tengo más la gema del tiempo, por más que quisiera ayudarte no podría. Entonces ahí, por algo que le dice Wong a Stephen de no te preocupes, él olvida todo, se le ocurre lo de que la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man. O sea, fue idea de Stephen Strange nuestro querido Doctor Strange, hacen el hechizo, sale mal, porque Peter se mete unas 5 o 6 veces, como dice Stephen, cambiando el hechizo, y ahí el propio Doctor Strange se enoja con él porque se entera de que ni siquiera fue capaz de hablar con la gente del MIT para que tengan en consideración la solicitud de sus amigos, porque en realidad la razón por la que Peter fue a ver a Doctor Strange era porque... En el MIT no aceptaron a Ned, a MJ, y tampoco lo aceptaron a él, por toda esta controversia sobre la revelación de la identidad de Peter Parker como Spider-Man. Entonces ahí se le ocurre ir a ver a Doctor Strange para que puedan entrar al MIT, claramente teniendo en cuenta de que esto que estaba pasando no solo lo afectaba a él, sino que afectaba a las personas cercanas a su entorno. Peter va a hablar con una de las personas importantes del MIT para... Que considere su ingreso. Y ahí empiezan a llegar los villanos. El primero es Otto Octavius. El Doctor Ock. Después llega el Duende Verde. Pero no llega a enfrentarse con Spider-Man. Porque Stephen lo manda a este lugar. Dentro de Santos Satorum. Donde tenía los lugares para que lleguen estos villanos. Estos visitantes de otros universos. Encerró al Doctor Ock. Atrapó a Lizard, al lagarto, y había lugar para los que iban a ir apareciendo después, Electro, Sandman y nuevamente el Duende Verde. Luego de atraparlos a todos, Peter, con la ayuda en un punto de la tía May, de no librarse rápido del problema, de no devolverlos rápido a su universo, piensa en ayudarlos, en que pueden cambiar, en que pueden revertir su situación y no ser villanos, y además no volver a morir. ...a sus universos porque muchos de ellos murieron en sus respectivos universos. Y cuando se entera de eso, Peter tiene compasión por ellos. Stephen Strange le dice... ...mirá, en el multiverso sus vidas no significan prácticamente nada para lo que es el multiverso. Entonces, ya fue. Voy a oprimir este botoncito dentro de esta cajita mágica... ...y van a volver todos a sus universos. Peter no lo permite, se escapa con el cubito este... ...y ahí empieza toda la locura de intentar... Salvar a estos villanos de su inevitable destino, tratar de que cambien y todo se va al demonio, básicamente. Hasta ahí un poco la historia porque no la voy a seguir más. Ya si la vieron saben lo que pasa, pero más o menos ese sería el conflicto en general de la película porque en base a esto después... Termina pasando todo lo demás en el segundo acto de la película. Yendo a la historia, la verdad que me pareció bien. O sea, caemos por ahí un poco en lo de otra vez Peter metiendo la pata, haciendo cagadas. Y por culpa de esas cagadas termina saliendo todo mal. Pero realmente yo no lo sentí así. Yo siento que como es Spider-Man, como es Peter Parker, él quería ayudar. Y no quería dejar morir a todos estos villanos. Entonces sabía que podía ayudarlos. De hecho, los termina curando a todos. Entonces funcionó. Realmente funcionó lo que él quería hacer, lo que la tía May tenía en mente de ayudar a estas personas. Por más villanos que sean, en sus universos, los quería ayudar. Y la verdad, no me pareció mal como pasó, por ejemplo, con Far from Home, que le entregó los anteojos a Misterio. Y bueno, eso es un boludo, Peter. Acá, la verdad que estuvo bien. Pudo haberlos dejado morir a todos en sus universos y no quiso. Le quiso dar una segunda oportunidad a todos estos villanos. De hecho, él mismo le dice. Y me pareció bien. La verdad que, como un héroe, me parece que está bien todo ese camino que, que tiene en la película. No me pareció forzado en el punto de, justamente, forzar que aparezcan estos personajes. Porque la idea sería, porque se podría pensar tranquilamente que, bueno, vamos a tirar por acá. Porque básicamente lo que queremos es que aparezcan estos personajes de las anteriores películas de Spider-Man. Entonces listo, vamos a forzar esto. Puede que haya sido la idea esa, puede ser, pero realmente no lo vi así, no me pareció forzado en ese aspecto, me pareció dentro de todo bien, así que no lo veo mal, me pareció bien la historia, creo que corre bien por ese lado. Yendo a los puntos negativos, dentro de la historia posiblemente lo único que sentí como bastante cuestionable, o sea, Puede haber algunos errores dentro de las historias de los personajes y cosas como... No, pero si Doctor Strange dijo que el hechizo trajo a todas las personas que sabían que Peter Parker era Spider-Man. Entonces, ¿por qué no vino este? ¿Por qué no vino el otro? Bueno, si nos vamos a poner a buscar todo eso y todos esos detalles y le vamos a encontrar 200 millones de errores a la película. Como todas las películas, básicamente. Pero algo que me molestó mucho dentro de la historia, que a la vez lo entiendo, pero... Me sigue molestando un poco Es el hecho este de que Net haya abierto los portales Nunca se justifica Realmente, porque de última me lo podrían haber Justificado un poquito Que sé yo, cuando Stephen Se encuentra con Net y le pregunta ¿Vos abriste un portal? Y Net le dice que sí Y Stephen se queda como Con una cara de, mira vos Y nada más Como que queda ahí, como, ah bueno Podés abrir portales. A mí me costó un montón en mi película, pero vos podés abrir portales así nomás. Ah, no, no sé. Eh, no sé si está sujeto a ese deseo de Ned de encontrar a Peter y por eso pasa lo que pasa. En ese deseo de querer verlo, poder abrir los portales más fácil. La verdad, no se me ocurre. Es claramente... Lo que convenía para la trama, porque había que agilizar todo y bueno, tenemos a Ned con el anillito, listo, vamos a hacerlo así. Dentro de la historia es lo único que realmente me hizo un poquito de ruido. Hubo gente a la que le molestó o a la que le hizo un poquito de ruido el tema de la frase, la famosa frase de Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que eh, se sintió para algunas personas como forzado en ese momento. Tampoco lo sentí forzado, o sea... Siento que, obviamente, para las personas que conocemos la frase, prácticamente todas, porque hemos visto la película de Spider-Man con Tobey Maguire, y es una frase icónica. Yo estaba en el cine como burro de Shrek, Santa Cachucha dijo la frase. Claramente era una frase que se esperaba, que se que se tenía que decir en este universo, que no se había mencionado todavía, y que lo haga la tía May, y en ese momento me pareció bien, la verdad que me pareció bien, y tampoco, no, no lo sentí forzado, realmente, saben que si tengo que criticar algo, lo critico, y no sentí forzado eso, pero realmente lo único que me hizo ruido, en realidad, fue lo de Ned, dentro de lo que es la historia, dentro de lo que... Se va contando porque lo demás, les repito, si queremos buscar detalles hasta pueden encontrar videos en YouTube con errores en la película. Pero si vamos a ir a eso, todas las películas tienen errores. así que Incluso se ahorraron, no sé si se dieron cuenta, pero se ahorraron el error de no confundirse con los años. No sé si recuerdan que en Homecoming hay un momento al principio en el que dicen tal cantidad de años después. Porque no recuerdo bien cuántos pusieron en específico, pero porque la película empezaba con un flashback. Y después iba a lo que en ese momento era el presente. Y en ese momento, con la cantidad de años que pusieron, se confundieron. Y directamente en esta película, como es el mismo director y todo, seguramente dijeron, miren, no nos vamos a confundir con los años. Hasta en Marvel Studios están perdidos con los años. Ya no saben... ¿Qué serie va después de qué película? ¿En qué momento pasa esto? ¿En qué momento pasa lo otro? Ya están deben tener un mapa en una pared gigante como ubicando todo en una línea cronológica. Entonces se lavaron las manos y en la lápida de la tía May vieron que está la fecha de nacimiento y la fecha de su fallecimiento. Listo, metemos el 20 y lo demás lo tapamos. Chau. Nada de problemas. Se lavaron las manos y listo. Me parece perfecto porque para después tener problemas con eso, la verdad que ahí están los fanáticos. No, pero esto es el año. Chata. Ponemos el 20, que más o menos sabemos que es 2020 y pico. Listo. Ni siquiera pusieron la fecha de nacimiento. O sea, se ahorraron todo. Vean de nuevo esa escena. Ya la pueden buscar por YouTube, seguramente la van a encontrar. Cuando me di cuenta, me dio un poco de risa pero la hicieron bien, como bueno, ya está, no, nos vamos a ahorrar ese problema. Lo que más me molestó fue lo de net y sacando eso, hasta lo entiendo, porque realmente, para cómo iba la película, entiendo que haya pasado, y bueno, lo voy a dejar pasar. Lo anoto como algo negativo, pero lo voy a dejar pasar. Los chistes, bueno, si sabemos que Marvel se excede a veces con los chistes, y el humor pasa... Podría ser uno de los grandes problemas de Marvel Studios. No me parecieron mal. De hecho, también lo puse dentro de los puntos positivos. El temita de los chistes. Y la comedia en general en la película. Pero hay algunos que es como que, bueno... No es necesario. Se los podrían haber ahorrado. Un chiste acá... Ya está. O sea, no, no es necesario. No hablo en específico de momentos como más emotivos. Como por ahí la despedida entre Peter y, y Zendaya. Que ahí no me pareció tan mal. Por ahí otros momentos... Como que mucho chiste, mucho chiste, y bueno, ya está, paremos acá. Pero también, es algo que suele pasar en las películas de, de Marvel, y que tendrían que mejorar, creo. Creo que es una de las cosas que deberían mejorar, película a película, porque es como... El humor a veces termina cayendo pesado, y no está bueno, así que es algo para mejorar. No me terminaron de convencer dos villanos en específico, que creo que a la mayoría tampoco, o sea... Al menos sé de algunas personas que están de acuerdo conmigo. No sé en general cómo es. Pero Lizard y Sandman medio que sobrar. ahí. O sea, tienen sus momentitos. A Sandman te lo entiendo porque en su momento en Spider-Man 3 como que tuvo su redención. Y se amigó con el Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces era como un villano que no era tan villano. Entonces lo tenían ahí. De hecho cuando aparece ayuda a Peter Parker pensando que era su Peter Parker después se hace malo que en realidad tampoco se hace malo porque él lo que quería era la caja para volver a su universo porque él en su universo estaba bien incluso hasta se pelean un momento con Electro porque Electro quería destruir la caja y Sandman la quería para volver pero como que quedaron un poco de lado yo siento que con el Doctor Oak el Duende Verde y Electro estaban como ahí en la delantera ...con sus propias motivaciones y sus propios arcos argumentales... ...siguiendo con lo que nos mostraron en sus respectivas apariciones en películas anteriores... ...siento que estos dos personajes quedaron ahí medio de lado. Además, personalmente, el CGI de Lizard... ...me pareció raro. La cara... ...al menos no encontré a nadie que haya mencionado algo sobre eso... ...pero a mí se me hizo rara la cara. Cuando aparece la primera vez, cuando está ya ahí encerrado en esa prisión... Mágica Rarito Pero bueno, estos dos personajes no me convencieron Dentro de lo que fueron los villanos Se los podrían haber ahorrado Y medio que si los sacás de la película No pasa nada O sea, no cambiaría mucho Por ahí lo dejo a Sandman Porque dentro de los dos Es el que más cosas hizo No sé A la verdad que lo sacás y no pasa nada Que sé yo Por ahí le faltaba un villano y lo tenían que meter es eso, nada más. Incluso hoy vi un meme genial de los seis siniestros porque tuvimos cinco y había rumores y especulaciones de quién será el sexto siniestro. Habrá un sexto siniestro, quién será el otro villano. Aparecerá misterio, tendremos a Rino como el sexto siniestro. Y no, eh, el meme mostraba a los cinco villanos que vimos y al árbol, que en un momento llega a una de esas prisiones, me gustó mucho. Así que tuvimos a los seis siniestros, pero... Llegué a la conclusión de que si sacaban a Lizard la película era la misma. Ese momento final en el que tenemos a Electro, Sandman y Lizard peleando juntos. La verdad que está bueno. O sea, si sacaban a Lizard por cuestiones de la película, Octopus no estaba. Duende Verde no estaba. Entonces no iban a poder ser los tres villanos ahí. Está bien. Estéticamente quedó lindo Lizard ahí. Y el momento en el que sale del agua y grita... Bueno va, grita, no sé cómo es el grito de un lagarto, lagartea, no sé, lo que haya hecho, pero no, no me terminaron de cerrar mucho estos dos villanos. Otro punto negativo, igual aclaro, estoy nombrando varias cosas, no son cosas malas en sí, por ahí son como cositas que no me gustaron tanto, no le restan a la película, eso también lo tengo que aclarar, pero bueno, son cosas que no me gustaron tanto, entonces las menciono. La primera escena post créditos. siento que desperdiciaron la oportunidad de tener a Tom Hardy cara a cara con Tom Holland, o sea, al Venom de Sony con el Spider-Man de Sony y de Marvel Studios, no sé qué van a querer hacer, no sé cuál va a ser el futuro de todo esto que tiene planeado Sony con Venom y su universo, la verdad no tengo ni idea qué, qué piensan hacer, pero es como que escena post créditos de Venom Let The Beat Carnage Tom Hardy al MCU, todos, uh, qué va a pasar, no... Yo igual ya tenía dudas con eso, pero bueno, la manija estaba, o sea, es Tom Hardy. Segunda escena post créditos, con este contexto, nos llevamos a Tom Hardy. Y te quedas como raro, o sea, a mí me gustó la escena post créditos, no lo voy a negar. Pero es raro, o sea, ¿qué pasa con todo esto? Sí, dejó el... ya lo vimos, al Venomcito, ahí la manchita, y todo el cine como, no, Sí, yo también estaba como loco, oficialmente... Venom en el MCU Pero ¿Era necesario Toda esa vuelta Para tener al simbionte En el MCU? ¿No lo podrían haber traído De otra manera? ¿Y, y desperdiciar De alguna manera A Tom Hardy? Como, bueno apareció Tom Hardy? ¿Listo? ¿Te fuiste? No sé No me convenció del todo La verdad Esta escena post créditos Un par de cositas más Dentro De, de lo negativo En la película Quedó en la nada Lo del juicio Porque de un momento Para el otro Es como que bueno Matt le dice a, a, a Peter Bueno, no vas a tener muchos más problemas Listo, los problemas los vas a tener vos, Happy, con todo el tema de la tecnología Pero bueno, no es tu película, es la de, la de Spider-Man Así que cuando tengas tu spin-off, Happy Hogan, lo vamos a charlar Pero como que queda ahí, ¿no? Como que al principio todo el bardo era por la identidad de Peter Parker Y pues bueno, pasamos a, a la otra parte de la película Más acción, más magia, más villanos, más de todo eso y quedó ahí el juicio, de hecho al final es como que bueno, ya no importa porque nadie sabe quién es Peter Parker directamente Ya nadie conoce a Peter Parker, entonces bueno, ya el juicio desapareció completamente ¿A quién le estamos haciendo un juicio? En un punto, bueno, está bien que no se extendieron mucho más en eso porque al final iba a desaparecer todo eso Entonces lo entiendo, pero al principio es como que quedó medio colgado como bueno, quedó todo ahí Se lo sacaron de encima y lo último, repito, algunas de estas cosas no son negativas al punto de arruinar la película, simplemente de puntos negativos que no me terminaron de convencer en la película, pero no arruinan a la película en sí. Lo último para mencionar dentro de lo negativo, Flash Thompson, por favor, no lo quiero ver más. No quiero ver más a los profesores, que no los vamos a ver más porque Peter ya no está en, en ese lugar. De hecho, aparecieron al principio y no los vimos más, esos profesores odiosos que vimos en las películas anteriores. Pero no, no no quiero ver más a Flash, por favor. No, es un personaje que no suma nada. Pero no suma nada. O sea, la chica de la que estaba enamorado Peter, no me acuerdo el nombre, que era la hija del buitre, no sumaba nada, porque era nada más el interés romántico de Peter y quedó en esa película, no apareció más, o sea, fueron inteligentes ahí. La chica eh, Betty, Betty Brandt, si no, si no estoy mal con el nombre del personaje, ahora busco. Es como que no sumaba nada, pero bueno, ahora está con el Clarín, sí, Betty Brandt. Tiene como ese rol, bueno, me, me cae bien, me, me cae simpático ese personaje, me sirve, dejémoslo. Pero Flash como que no me sirve de ninguna manera, o sea es como bastante odioso en un punto Y de hecho el actor no es un actor que me caiga mal, me cae bien el actor de Gran Grand Budapest Hotel que, que me encanta su personaje Acá es como que ya está, no, no lo quiero ver más Es odioso a niveles que ya no lo quiero ver Así que espero que no aparezca más porque no sirve o sea, acá no me sirve este personaje. Vamos a lo positivo, porque sí, esta película tuvo muchas cosas positivas. Destaco de nuevo lo de la comedia. Hay chistes que funcionan, la verdad. Así como mencioné que había chistes que no estaban muy bien y estaban un poquito fuera de lugar dentro del contexto de la película, hay que admitir que hay chistes muy buenos. Debe ser de las películas de Spider-Man de las que mejor comedia tienen. La verdad es de las películas en las que más me divertí. Incluso dentro del MCU Ned en ese aspecto la verdad que es el más gracioso Tiene varios momentos que son muy muy buenos muy buenos, Es un personaje que claramente es así O sea, era del que se esperaba más Y no nos decepcionó La verdad que a mí me gusta mucho su personaje Así que como critiqué un poco la comedia dentro de esta película Tengo que decir que hay momentos muy, muy buenos. Así que es para destacar. Una de las cosas más destacadas. También posiblemente de lo más destacado. Son las escenas de acción. Yo mientras miraba la película pensaba. ¿Será de lo mejor que se ha hecho en el MCU? Porque no solamente acción de pelea. Porque uno piensa. Acción, pelea. No, acción en general. Como momentos de acción que exceden peleas entre personajes. Esta película tiene... No sé si muchos momentos así, porque no tiene tantos, pero la verdad que son muy buenos. Son muy buenos. La pelea entre Otto y Spider-Man en la autopista es genial. O sea, tiene unos momentos espectaculares. Diría coreografías, pero la verdad no sé si son coreografías en sí, porque hay mucho CGI ahí en el medio. No lo digo por, por Peter Parker porque seguramente Tom Holland habrá hecho muchas de esas cosas, pero más por los brazos de, de, de Octopus y todo eso, o sea, en ese aspecto puede que no sean tantas coreografías de peleas en, en sí como pasa en otras películas, pero toda esa escena la verdad que es maravillosa, es maravillosa. Una en la que sí puede que haya sido más coreografiada es la escena del pasillo, en este condominio, entre Norman Osborn y Peter Parker, ahí sí, la verdad que genial, genial muy muy bien coreografiada. Hay un momento en el que Peter como que salta entre las paredes y le va a dar una trompada, medio en el aire, y como que el duende, porque ella ya estaba como el duende verde, claramente, Norman Osborn, lo detiene, pero él le sigue pegando. No, no, es genial. Todo ese momento cuando se está por caer. Y le tira la telaraña para sujetarse y volver adentro. No, es maravilloso. Es, y además como termina la pelea, ¿no? Eh, con, con el duende escapándose. Con un look de los cómics. O sea, directamente con la capucha. Y todo ese aspecto cuando está de espaldas. Es, busquen Green Goblin cómics. Literal, o sea, ese momento, la verdad que ahí, 10 de 10, no sé quién tuvo la idea de eso, pero genial, ese momento es genial. Pero bueno, como termina, ¿no? Toda esa pelea con la muerte de la tía May, la verdad que es una escena espectacular. También está la pelea con, con Electro, la primera, que está bastante bien, la verdad que está bastante bien. Posiblemente la más destacada sea... Y al final en la estatua de la libertad Bueno, también está la pelea con Doctor Strange Sí, se podría contar Toda la dimensión espejo Que está muy buena Yo quería destacar esa escena aparte Porque lo de la dimensión espejo es algo maravilloso Porque ya lo hemos visto en su película Y acá La verdad que se lucieron Se lucieron porque es un momentito De hecho Agradezco que Doctor Strange No haya aparecido mucho en esta película Porque ya en un momento pensaba Otra de las cosas que me tenía preocupado sobre esta película Oh, iban a ser la gran Tony Iban a ser la gran Iron Man va a aparecer a cada rato Doctor Strange atrás de Peter Diciéndole, hace esto, hace lo otro No, apareció lo justo y necesario Y después no apareció más, listo Me parece perfecto Me parece perfecto lo que hicieron Y bueno Cuenta también como una escena de acción La verdad, ya me, la quería destacar aparte, pero sí, la voy a destacar ahora. La escena de la dimensión espejo, la verdad que es genial. O sea, ver eso en el cine, esas vibras de la primera película de Doctor Strange y lo que se viene con la secuela. La verdad que me encantó, me encantó esa escena, genial. Y bueno, otra gran escena, como lo mencionaba hace un ratito, la batalla final en la estatua de la libertad que tiene de todo. De todo. De... Ya los voy a mencionar. Están esperando que los mencione. Ya los voy a mencionar. Ya vamos a hablar del elefante en la habitación. Tranquilos. Bueno, no los quiero mencionar hasta ahora. Ya sé que estoy con spoilers, pero no los quiero mencionar porque quiero esperar un poquito. Algo muy positivo en esta película también es el cambio de Peter. Yo creo que ya lo hablé en mi reseña con spoilers en Instagram si la quieren ir a ver. Voy a dejar el enlace en la descripción por si quieren ir a leer. Pero me metí un poco en eso de el camino de Peter. O sea, un poco el no way home Representa esto de que Peter Ya no tiene un regreso a casa O sea, es como que Un poco esa metáfora de Ya no hay vuelta atrás O sea, acá hay que afrontar las consecuencias Y te tenés que hacer hombre Y es así O sea, de un momento al otro Ya está, ya está Peter Dejate de joder Hacete hombre O sea, yo creo que ...definitivamente llegamos a este punto que en algún momento teníamos que llegar... ...ni siquiera eh, por, por lo que era este Peter Barker dentro del MCU... ...lo hemos visto en las anteriores películas de Spider-Man, en todas... ...incluso en la animada Into the Spider-Verse... ...es un cambio necesario dentro de Spider-Man... ...tiene que pasar, y pasó... ...una pérdida importante... ...un cambio en su actitud, un cambio en sus acciones... ...tenía que pasar, y, y en esta película pasa... Se maneja muy bien, o sea, yo creo que se maneja muy bien el dolor, el duelo por la pérdida de, de la tía May, lo que dejó, su legado, porque en parte su legado termina siendo esto de ayudar a las personas y, y de ser una buena persona, ser un buen héroe y, y tener compasión por los demás es lo que hace grande a, a este Peter Parker, es lo que hace grande a este Spider-Man y que la muerte de la tía May no haya sido en vano. Y además superar todas las barreras, superar los problemas y madurar. Y ese, ese punto de maduración se ve mucho en el final cuando decide que lo olviden. Y Stephen le dice, mirá que te van a olvidar todos, yo te voy a olvidar. O sea, no vamos a tener recuerdos de vos, no, no, no te vamos a recordar nada, ni lo bueno ni lo malo vas a desaparecer, no te vamos a conocer, y él firme, sí, hacelo, y se despide de, de Ned, se despide de MJ, chau, o sea, no me van a recordar, tiene una esperanza de, bueno, voy a ir a hablar con ustedes después de todo esto, va a hablar con ellos, en específico con MJ, y eso también me gustó, me gustó, que él cuando se da cuenta de que MJ no va a recordar quién es él, guarda el papelito con todo el speech que tenía preparado y decida irse y ya está, dejarla y seguir con su vida. Creo que es un gran paso dentro de este personaje. Un paso necesario, repito, era la película, era la historia que necesitaba. Peter Parker dentro del MCU y la verdad que este crecimiento del personaje, este desarrollo del personaje dentro de la película, incluso con lo que hace con los villanos, que muchas personas podrían pensar, no, esto que hizo la verdad que, o sea, podría haber apretado el botón y se ahorraba un montón de cosas, no, porque él no los quería dejar morir, él los quería ayudar y eso va dentro de la personalidad de este Peter Parker y eso la verdad que, que me encantó y se manejó muy muy bien dentro de esta película y agradezco que lo hayan hecho así porque la verdad... Además va un poco de la mano de poder resumir todo de la mejor manera. Eso es genial. O sea, eh, viendo la película tres veces y con lo que dura la película, me convencí de que no hay momentos que se podrían haber sacado. Creo que prácticamente nada de la película se puede recortar. Incluso hasta les diría que hay cositas que se podrían haber agregado. Eh, como un poco más del juicio y algunas cositas más. Pero yo creo que el tiempo está bien y todo lo que pasa en la película está bien y no sacaría nada. Y, y se manejó perfecto en cuanto a la duración de la película y en cuanto a lo que se cuenta dentro de la historia. La verdad que se manejó genial y, y nada, me, me parece que, que lo lograron muy bien, muy muy bien. Últimas dos cositas para mencionar. Una de las grandes cosas que tuvimos en esta película es el regreso del gran William Dafoe como... Green Goblin como el duende verde, como el genial duende verde y como villano principal, porque termina siendo villano principal de esta película, nada, o sea, ¿qué se puede hacer más que aplaudir? Porque, sí, me cayó Bien fuertes esos aplausos para William Dafoe, de pie, porque la verdad que es genial. O sea, me encanta porque la segunda vez fui con mi hermano y con amigos y mi hermano le menciona a uno de ellos ¡Qué cara de loco! Y es verdad, esa cara que tiene William Dafoe, como el Duende Verde, esa risa... Esa cara de desquiciado, del loco, de psicópata. No, no, la verdad que es un actorazo. Y en este papel, en esta interpretación... Además pasaron veintipico de años de la primera película en donde lo interpretó. Y parece que lo hubiera interpretado ayer. O sea, es increíble. Es increíble y encima después encontré un video de él diciendo que quería hacer... La mayor cantidad de cosas dentro de la película. No quería que le pongan un doble de riesgo. Quería tratar de estar en la mayor cantidad de escenas ahí presentes. No, un genio. La verdad que en esta película destacó un montón. Lo odias. Lo odias por lo que hace. Eh, es genial. Realmente es genial. Y, y agradezco también que lo hayan elegido como el villano principal de toda esta película. Porque ahí electro un poco que... Rompe las pelotas bastante y, y está bastante más poderoso y es una piedra en el zapato dentro de todo lo que pasa. Y la verdad genial, genial la actuación de, de William Dafoe, genial el Duende Verde en esta película, me encantó. Y bueno, lo último, ahora sí, cómo no mencionar esto, tuvimos finalmente, finalmente confirmado, Damas y caballeros, es de mi agrado informarles que el Spider-Verse está confirmado. Porque técnicamente ya estaba confirmado el Spider-Verse. Porque teníamos a villanos de otros universos de Spider-Man. Pero nos faltaban ellos. Y aparecieron. Primero que nada, agradezco... No sé quién fue. Creo que fue Kevin Feige que le dijo a toda la gente de Sony. No los mostremos en los avances. No los mostremos en el segundo tráiler, por favor... Vamos a guardarlos. Había gente que los quería ver. En el segundo tráiler yo no los quería ver. Porque se rumoreaba. Había incluso filtraciones. También eso. O sea, todas las cosas que se filtraron eran verdad. Yo vi fotos. Yo vi cositas ahí dando vueltas de un video que era deepfake supuestamente. Y al final no lo fue. Y al final todo fue verdad. Hay que, hay que mencionar eso de que todo fue verdad. Incluso yo veía en el cine. Ese momento de, de Andrew, que estaba en el andamio Que se decía, no, es falso, no, es verdad Y, y cuando lo vi en el cine, estaba como, no, mirá, era lo que se había filtrado eh, Agradezco igual que no los hayan mostrado en el segundo trailer Más allá de la gente que los quería ver Y que un poco se decepcionó por no haberlos visto en ese avance Yo los quería ver solamente en la película Y más allá de que tenía un 99% de seguridad de que iban a aparecer por todo lo que se rumoreaba y por cosas que se filtraron y cosas que se vieron no me comí ningún spoiler de su aparición y de otras escenas dentro de la película así que se podría decir que llegué bastante bien o llegué como yo quería a la película y agradezco haberlos visto directamente en la película porque más allá de, como les digo tener cierta certeza de que iban a aparecer, me sorprendió el momento en el que aparecieron y fue hermoso Ver a Andrew Garfield y ver a Toby Maguire en esta película. La verdad que... Que nada. Las tres veces me emocioné. O sea... Las tres veces con ese momento me... Me emocioné. Me emocioné mucho. Estaba feliz con el corazón que me latía. Eh, nada. Genial. La verdad que... Y quiero aclarar y mencionar esto de que... Hay gente que he visto en reseñas y, y comentarios que trata a este momento y en general a, a la película como un fanservice. Básicamente un fanservice, para quien no sepa lo que es, es poner cosas que los fanáticos quieren ver o con los que los fanáticos van a quedar contentos dentro de una película y simplemente ponerlo porque queda bien y es para los fanáticos. Se puede... ¿Tomar como eso? ¿Se puede tomar como eso? Sí. ¿Pero lo veo mal dentro de la película? No. La verdad que no. Va con la historia. Va con lo que es la película. En un punto hasta era obvio que si teníamos los villanos de estos universos. Tenía que aparecer el Spider-Man de Tobey Maguire. Tenía que aparecer el Spider-Man de Andrew Garfield. Entonces, la verdad, no lo veo como algo forzado. No lo veo como un fanservice. Un poco también... A ver, es lo que la gente... Pedía y quería. Y no sé si tenerlo como un fanservice, eso. Yo creo que fanservice es, justamente, un poco, la aparición de el Peter Barker de Tom Holland en Civil War. Porque estuvo ahí nada más para aparecer y listo. No, no hizo mucho más. Incluso en esa película hizo mucho más o tuvo mucho más significado la aparición de Black Panther, que fue su primera aparición eh, en, en el MCU tuvo más significado y más sentido esa aparición que la de Tom Holland como Peter Parker. Ahí lo podemos tener como fanservice. Eso podría ser un ejemplo de fanservice. Pero esto, la verdad que no. O sea, va con la historia, va con lo que se está contando, tiene sentido. ¿Y qué les voy a decir? ¿Quieren pensar que es fanservice? Bueno, piénsenlo, allá ustedes. A mí ese momento me encantó y justamente dentro de esa batalla final en la estatua de la libertad, el momento de los tres con la luna de fondo, cuando tengamos esa película en HD, le voy a hacer una captura y voy a hacer un cuadro de eso, voy a hacer un cuadro de eso, lo voy a poner al lado de mi estante con los Funko Pop, porque la verdad que ese momento es hermoso, ni les cuento el cine como estaba. O sea, cuando terminan de armar la táctica de cómo atacar a los villanos... Y empiezan a correr, que se ponen las máscaras y saltan... Y entre ellos con las telarañas se van ayudando... No, no, no... Y, y caen en la cabeza de la Estatua de la Libertad... Y la luna de fondo... La gente se volvió... No... Locura total, locura... La verdad que una locura... Qué decirles, la verdad que la aparición de... Estos dos personajes tan entrañables... Posiblemente un poco más el de Tobey Maguire que el de Andrew Garfield. Pero la verdad que Andrew se comió la película. Estaba en la suya. Claramente disfruta muchísimo de ser Spider-Man y se notó en esta película. Y me encantó. Me encantó, me encantó verlos. La verdad que fue una decisión acertada. Guardárselos hasta la película fue una decisión acertada. La manera en la que aparecieron, repito. Aparecieron porque Ned... Hace un poquito de magia de la nada y los hace aparecer. Y bueno, era lo que se necesitaba. Tenían que aparecer así. ¿Qué sé yo? No me lo voy a cuestionar mucho. A veces hay que disfrutar de estas cosas y no cuestionarse mucho. Así que saco lo de NET. de los puntos negativos. Gracias, Ned, por traerlos. La verdad que no, no sé qué más decir porque tienen que verlo. Si ya vieron la película, vayan a verla de nuevo. Porque la verdad que fue un momento hermoso. Realmente hermoso y. Y era lo que esperábamos, y no pudo ser más genial. Y ojalá vuelvan. porque ya el multiverso se fue al carajo, está todo más que dado para que no solamente aparezcan ellos, sino otros personajes de otras películas. No voy a mencionar porque son rumores que podrían ser spoilers, así que no quiero arruinarle nada a nadie, pero no nos quedemos ahí. Tampoco creo que hayan usado la nostalgia para esto, o sea, no, no, al menos yo no lo creo así, no sé, es mi opinión. Si piensan que fue service, si piensan que fue jugar con la nostalgia por películas anteriores, bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero en mi caso no, lo pienso así. La verdad que me encantó, disfruté mucho ese momento, disfruté mucho la película, el abrazo también entre los tres. Y que se señalen, porque se señalan, se cumplió con el meme. Tuvimos dos veces el meme de un Spider-Man señalándose con el otro y con el otro en el laboratorio Y cuando están planeando cómo atacar a los villanos, a Electro, a Sandman y a Lizard Hermoso, me emocionó Me emociono solamente hablando de esto Una gran película, la verdad que una gran película Me dieron ganas de ir a verla de vuelta Decía, cuando mencioné que la iba a ver por tercera vez Enseguida alguien me habló y me puso Bueno, si vas a verla una cuarta vez, teneme en cuenta Es como... Ya, ya tienen ese concepto de mí Sabemos que va a ir de vuelta Y posiblemente vaya Tengo ganas de, de verla de nuevo en el cine Una gran película La disfruté mucho Un detallito antes de terminar Porque ya hablé bastante, perdón Pero bueno, no era para menos La verdad, más o menos estoy en el tiempo que Tenía en mente para hablar de esta película La aparición de Matt Murdock Porque no lo mencioné mucho Lo mencioné ahí por encima, pero... Matt Murdock señoras y señores el mismísimo Charlie Cox como Matt Murdock como Daredevil, lo tenemos está en el MCU a ver qué pasa con esto esto es un soft reboot, o sea, por lo que ya se venía comentando y por lo que se venía rumoreando es un soft reboot del personaje de la serie de Netflix que básicamente un soft reboot significa que reinician al personaje pero no del todo o sea, es el mismo actor, es el mismo personaje pero se quedan con alguna de las cositas que se contaron en la serie. Con alguna de las cositas del personaje. Y lo meten en este universo. Es algo parecido a lo que ya están haciendo con otro personaje. No lo voy a mencionar porque eso queda para otro episodio de este podcast. Porque si no están viendo dicha serie los estaría spoileando. Así que no lo voy a mencionar acá. Pero es lo mismo. Así que gran jugada de Marvel, porque en el mismo tiempo, básicamente en la misma semana, están ahí con ambos personajes y sus reinicios suaves dentro del MCU. ¿Qué se puede decir de Marvel Studios planificando su universo? Su universo compartido. La verdad que lo que han logrado hasta ahora no es para nada sorprendente, porque ha sido algo genial y, y lo siguen haciendo, así que esta es otra muestra de eso. Agarrar personajes que estuvieron bien fuera de, del MCU, porque técnicamente por lo que se sabe no es canon lo que pasó en la serie de Daredevil, así que lo traen al personaje que la verdad que fue un muy buen personaje en su serie, una muy buena serie. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar en el futuro con Matt Murdock dentro del MCU, que Kevin Feige ya había confirmado que iba a aparecer dentro del MCU, no confirmó esto, aunque se esperaba Al menos yo lo esperaba porque con todos los rumores que estaba consumiendo de esta película Me lo esperaba Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa más adelante Vamos a ver si tiene una serie o una película propia Pero que va a seguir dentro del MCU, va a seguir Así que tenemos Matt Murdock para rato Este solamente fue el comienzo y fue muy lindo verlo en esta escena Que la verdad que estuvo dos minutos Porque estuvo dos minutos, nada más ni nada menos Pero, pero fue genial La verdad que fue una buena introducción hasta acá mi reseña de Spider-Man No Way Home, mi calificación es de 9.5 sobre 10, casi perfecta, la verdad es eso, una película que disfruté mucho y que la verdad que espero que hayan disfrutado, yo creo que sí, porque más o menos todas las personas la han disfrutado, la verdad que una gran película, lo repito, la película que este Peter Barker se merecía dentro del MCU. Así que, felicitaciones. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscar después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están los episodios subidos al canal en formato de video. Pueden seguirme en mi Instagram personal, donde están las reseñas de esta película, una sin spoilers y la otra con spoilers. Voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción de este episodio, en Letterboxd también, donde ya pueden ver que quedaron marcadas las tres veces seguidas que vi esta película, y en Medium también, ahí todavía me debo una reseña de Spider-Man Way Home, que la voy a tener para estos días, en ambos lugares, Letterboxd y Medium, me encuentran como y el Guido, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función, y me despido de este episodio para esta película con aplausos, muchos aplausos, gracias.